Qué bueno que dos universidades, una privada y una pública, que son las más grandes del de departamento del Tolima, se reúnan y acuerden eh, con la Federación Nacional de Departamentos pues, hacer un evento académico, un académico donde hagamos reflexiones y donde de esas reflexiones, de esas críticas también que debe haber, respetuosas, pues eh, concluyamos con una propuesta, con una propuesta concreta para el gobierno nacional, para que el gobierno nacional y para que también la rama legislativa, pues eh, inicie en un camino que nos permite, permita darle solución a las necesidades de los habitantes del territorio nacional y pues la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima que se han dedicado eh, en, durante toda su trayectoria a, a esto, pues eh, es importante que se reúnan y que de, en este momento pues, le hagan una propuesta concreta al, al país de lo que debe ser la autonomía, de las entidades territoriales, lo que debe ser la descentralización, lo que debe ser el ordenamiento jurídico del Estado en, en este momento para, como lo dije anteriormente, para que se suplan las necesidades de, de todos los habitantes del territorio nacional.